20 consejos de expertos en gestión de restaurantes que debes conocer. 1. Enfócate en la experiencia del cliente. La experiencia del cliente es la clave para el éxito de cualquier restaurante. Por lo tanto, es fundamental enfocarse en ella para garantizar la satisfacción de los clientes y la lealtad a largo plazo. Una de las mejores maneras de hacerlo es asegurarse de que el servicio sea excepcional. La formación continua de los empleados y la inversión en tecnologías de última generación, como los sistemas de pedidos y pagos, también son importantes. 2. Ofrece un menú variado y atractivo. El menú es un factor crítico en la gestión de un restaurante. Por lo tanto, es fundamental ofrecer una variedad de opciones que atraigan a los clientes y les permitan experimentar con nuevos platos y bebidas. Asegúrate de incluir opciones para vegetarianos, veganos y otros clientes con necesidades alimentarias especiales. También es importante actualizar regularmente el menú para mantener a los clientes interesados y sorprendidos. 3. Optimiza la logística y la eficiencia. La logística y la eficiencia son factores críticos en la gestión de un restaurante. Es fundamental asegurarse de que los suministros estén disponibles cuando se necesitan, que los pedidos se entreguen a tiempo y que el personal esté capacitado para trabajar de manera eficiente. La tecnología también puede ayudar en este sentido, permitiendo a los restaurantes automatizar procesos y mejorar la comunicación entre los departamentos. 4. Invertir en marketing y publicidad. El marketing y la publicidad son esenciales para atraer a nuevos clientes y mantener a los clientes actuales interesados. Desde la creación de una página web y la presencia en las redes sociales hasta la colaboración con influencers y la participación en ferias y eventos locales, hay muchas formas de promocionar un restaurante. Es importante encontrar un equilibrio entre el gasto en marketing y la inversión en el producto y la experiencia del cliente. 5. Trabaja con proveedores de confianza. Los proveedores son una parte crítica de la cadena de suministro de cualquier restaurante. Por lo tanto, es fundamental trabajar con proveedores de confianza que ofrezcan productos de alta calidad a precios competitivos. Establecer relaciones a largo plazo con los proveedores también es importante para garantizar un suministro constante y confiable de los productos y materiales necesarios. Al elegir proveedores, es importante considerar la calidad, la rapidez de entrega, la flexibilidad y la capacidad de respuesta en caso de problemas. 6. Presta atención a los costos. La gestión de los costos es un aspecto crítico de la gestión de un restaurante. Es importante tener una visión clara de los ingresos y los gastos, así como una comprensión profunda de los costos de producción y los precios de venta. También es fundamental asegurarse de que los costos se controlen y se reduzcan donde sea posible, sin comprometer la calidad o la experiencia del cliente. 7. Fomenta una cultura de colaboración y trabajo en equipo. El trabajo en equipo es clave para el éxito de cualquier restaurante. Es importante fomentar una cultura de colaboración y trabajo en equipo entre los empleados, los gerentes y los proveedores. Esto puede incluir la organización de eventos y actividades que fomenten la unión, así como la implementación de prácticas y políticas que fomenten la comunicación abierta y la resolución de conflictos. 8. Invertir en tecnología. La tecnología está transformando la forma en que los restaurantes operan y atienden a los clientes. Desde la automatización de procesos hasta la mejora de la experiencia del cliente, la tecnología puede ayudar a los restaurantes a ser más eficientes y a mejorar la satisfacción del cliente. Es importante invertir en tecnología de vanguardia y asegurarse de que el personal esté capacitado para usarla de manera efectiva. 9. Mantén una cultura de aprendizaje y mejora continua. La mejora continua es clave para el éxito a largo plazo de cualquier restaurante. Es importante mantener una cultura de aprendizaje y mejora continua, evaluando regularmente los procesos y haciendo cambios y ajustes en consecuencia. Esto puede incluir la implementación de programas de capacitación y desarrollo, así como la incorporación de retroalimentación de los clientes y los empleados. 10. Escucha a tus clientes. Los clientes son la clave para el éxito de cualquier restaurante. Por lo tanto es fundamental escuchar sus opiniones y responder a sus necesidades y deseos. Esto puede incluir la implementación de encuestas y programas de retroalimentación para recopilar opiniones de los clientes, así como la incorporación de sugerencias y comentarios en la toma de decisiones y en la mejora continua del restaurante. Además, es importante asegurarse de que los clientes tengan una experiencia positiva en el restaurante, desde la atención al cliente hasta la calidad de la comida y el ambiente. 11. Brinda una atención personalizada. La atención personalizada es esencial para crear una conexión emocional con los clientes y fidelizarlos. Es importante que los empleados estén capacitados para conocer a los clientes y brindarles un servicio personalizado que refleje sus preferencias y necesidades. Esto puede incluir la memoria de los pedidos anteriores, sugerencias personalizadas y un trato amable y acogedor. 12. Ofrece promociones y descuentos atractivos. Las promociones y descuentos son una excelente manera de atraer nuevos clientes y fidelizar a los existentes. Es importante ofrecer promociones y descuentos atractivos que incentiven a los clientes a visitar su restaurante y a probar nuevos productos. También es fundamental asegurarse de que las promociones y descuentos sean rentables y no comprometan la calidad y el margen de ganancia del negocio. 13. Asegúrate de cumplir con las normas sanitarias. El cumplimiento de las normas sanitarias es esencial para garantizar la salud y seguridad de los clientes y los empleados. Es importante asegurarse de que el restaurante cumpla con todas las regulaciones sanitarias y seguir buenas prácticas en la manipulación de alimentos, la higiene y la seguridad. Además, es fundamental llevar a cabo inspecciones regulares y tener un plan de acción en caso de emergencia. 14. Mantén una presencia en línea fuerte y activa. La presencia en línea es clave para el éxito de cualquier negocio en la actualidad, incluidos los restaurantes. Es importante mantener una presencia en línea fuerte y activa, utilizando las redes sociales y otros canales digitales para promocionar su restaurante, interactuar con los clientes y recibir retroalimentación. También es fundamental asegurarse de que la información en línea sea precisa y actualizada, y que la presencia en línea refleje la calidad y la personalidad de su restaurante. 15. Ofrece un servicio de catering de alta calidad. El servicio de catering es una excelente manera de ampliar su base de clientes y generar nuevos ingresos. Es importante ofrecer un servicio de catering de alta calidad, con una amplia variedad de opciones de menú y una atención personalizada. Además, es fundamental asegurarse de que el servicio de catering sea rentable y eficiente, utilizando un sistema de gestión eficaz y trabajando en estrecha colaboración con los proveedores para garantizar la disponibilidad de alimentos frescos y de alta calidad. Esto puede incluir la negociación de contratos con proveedores, la implementación de tecnologías más eficientes y la eliminación de prácticas ineficientes en el restaurante. Conclusión La gestión de un restaurante es un desafío constante, pero con la implementación de los consejos de expertos mencionados anteriormente, es posible aumentar la eficiencia, la rentabilidad y la satisfacción del cliente. Es importante trabajar en estrecha colaboración con los empleados, proveedores y clientes, y estar abierto a aprender y mejorar continuamente. Con dedicación y esfuerzo, es posible alcanzar el éxito en la industria de los restaurantes.